Sorry. Ok. Eh, bueno, tenemos un equipo de informáticos eh, que han dado bastantes problemas. Eh, la, han encontrado varios errores, varios problemas que han tenido que solventar. Eh, tenemos dos equipos de eh, informáticos: uno que está preparando lo que es el, el front end, digamos, la parte visual de la página, y el otro que está preparando la parte técnica, que es la parte de detrás. Bueno, ya. Uh, es. Bueno, en cuanto al, al contrato, perdón, nuevo de Family Token, Nuevo ya nos está diciendo de lo que va a hacer, va, va a ser, digamos, una auditoría, una tercera parte eh, para que compruebe el contrato, de que no haya ningún error, no queremos otra vez tener problemas como los que tuvimos con Ilia, eh, y que comprueben el contrato, de que no haya errores, de que no haya ninguna puerta trasera, ni ningún tipo de problema. Eh, que no, ya no quiere tener más esta responsabilidad y quiere asegurarse de que nuestro contrato está seguro. Entonces se va a auditar. Yes. Ok, entonces, el, cuando el nuevo contrato esté auditado, lo van a auditar para que coincida eh, lo que tenemos escrito, digamos, en el contrato con nuestro white paper. Cuando esto esté aceptado, entonces vamos a lanzar el nuevo, la nueva dirección de contrato y recibiremos todos los inversores o holders de Family Token, recibiremos un airdrop del nuevo contrato. Que tendremos que importar la nueva dirección de contrato en nuestra MetaMask, en nuestra Trust Wallet, para que podamos verlo y entonces recibiremos el nuevo token que ya entonces eh, podremos vender o comprar eh, con la nueva dirección. Otra cosa que eh, Nebo ya explicó, es el tema de la liquidez, del liquidity pool que teníamos en el momento en el que se cerró el trading del contrato anterior, era cierta cantidad, y esa cierta cantidad exactamente va a ser la que vamos a tener en la liquidity pool en el momento de activación del nuevo contrato. Otra cosa que explicó Neboya es que eh, vamos a, a, digamos, el precio del family token en el momento del lanzamiento va a ser entre 0,50 y 3 dólares, y en ese momento entonces se van a, a realizar los pagos y vamos a cobrar. Creo um, que think I didn't mean, lost anything. Okay. Bueno, la página web él espera que bueno ya esté conectada con el family token, con el contrato inteligente. Eh, espera que esto suceda en los próximos pocos días. Um, también nos pide disculpas por todo el retraso, esta vez no, no es su culpa, eh, antes tampoco había sido su culpa, siempre fueron una eh, serie de eventos y circunstancias que hicieron que las cosas no sucedieran, y um, ahora mismo pues eh, Nebolla no es eh, un informático y no puede poner las manos y solucionar los problemas, dependemos de otras personas pero bueno todo esto eh, le ha demostrado de que la vida a veces es un poco más difícil y que las cosas eh, cuando pensamos que ya las tenemos todavía queda un poco más de trabajo um, pero bueno también eh, lo que ha dicho es que todas estas dificultades y todo lo que está sucediendo hacen que seamos más fuertes porque todo se está haciendo de la mejor manera posible So, eh, Nebosha explica que um, tenemos, eh, bueno, de, en el contrato anterior de la, del Family Token teníamos un acuerdo con un grupo de personas que iban a hacer el marketing eh, para nuestro proyecto y por ese motivo se les, se les dio, se les pagó con una cantidad de Family Token. Esas personas... Eh, van a estar en lista negra, es decir, que esas personas no van a recibir la, el, nuevo, el nuevo contrato porque no han hecho nada de lo que se suponía que tenían que hacer. Lo mismo sucede con una persona que Nebolla explicaba que está ahora en la cárcel eh, y él también tenía una cantidad de monedas que tampoco las va a recibir porque no cumplió con lo que, con lo que tenía que hacer. Y eh, también hay otro caso más eh, de un amigo de neboya que también... Eh, bueno, otra persona, perdón, otra persona que intentó eh, dañar el proyecto, ¿vale? Una persona que intentó dañar y casi consigue mucho dañar nuestro proyecto y esa persona tampoco uh, va a recibir eh, estas nuevas monedas. Eh, el negocio ya dice que estas personas, por supuesto persona eh, las personas que son dueñas de estos tokens eh, legalmente hayan pagado por eso y por un motivo de que han intentado dañar el proyecto, Neboya decide exponerlos en una lista negra para que no reciban el nuevo contrato Neboya dice que está el eh, juzgado y hay jueces que pueden eh, digamos estas personas pueden de, denunciarlo a Neboya y llevar el caso ante un juez y que sea un juez el que decida si esa persona tuvo un acto uh, legítimo o no ¿Vale? eh, lo que Irma me pide que agregue también un momento, que quiero ver las notas que hice mientras Nebo ya hablaba. Vale. Uh, Irma me pide también que agregue, eh, que lo comente ahora mismo, que hemos eh, agregado los términos y condiciones en la página nueva, cuando todos nos eh, registramos y entramos en la página nueva, vamos a tener ahí los términos y condiciones para leer, que lo no tenemos que leer todos. Lo mismo con el, este, el, el acuerdo de servicio, cada vez que compramos un Family Token, y ahí viene específicamente... Eh, digamos, cómo debemos de comportarnos tanto como inversores como de usuarios de CryptoFamily, ¿vale? Y no vamos a permitir eh, que nos llamen cosas que nos acusen de cosas y que hagan mala publicidad de este proyecto porque realmente hay un trabajo importantísimo detrás que lamentablemente muy pocas personas han visto y el esfuerzo es eh, enorme y que se está haciendo para poder darles todo lo que ustedes Quieren lo antes posible, pero necesitamos que respeten y que cumplan las normas. Yeah. I know that is Okay. quiere pedirnos un favor. Él sabe que estamos todos muy enfadados por todos los retrasos que eh, lamentablemente hemos tenido que tener. No era la intención, nunca fue la intención de retrasarlo. Uh, pero bueno, estamos a unos muy poquitos pasos de conseguir un cambio planetario eh, Negoya en las últimas semanas ha recibido eh, solicitudes de amistad de los líderes más grandes del marketing de multinivel del mundo. Eh, y bueno, él está trabajando ya con Howard y Alejandro Santa Cruz, que son dos personas muy grandes del marketing de multinivel. Y estas dos personas eh, le han comentado de que en los próximos dos meses eh, piensan traer dos millones nuevos de miembros a CryptoFamily podéis imaginaros lo que esto va a significar para todos nosotros. Um, bueno, eh, también Neboya nos comunica que en cuanto a la, al mining eh, es un excelente momento ahora mismo porque han habido cambios y digamos mejoras o actualizaciones en lo que es el Alien Worlds um, y uh, en los últimos dos o tres días hemos tenido pues esas actualizaciones en el sistema y todo va mucho mejor que antes. Y Neboya le da las gracias a Pedro Dávalos y su equipo eh, que tienen, eh, están trabajando juntos eh, para el, todo el tema de los hubs de minería. Yes. Bueno, eh, Neboya nos dice lo que yo ya les dije antes, pero lo vamos a volver a decir, que por favor lean muy cuidadosamente todos los términos y condiciones que van a encontrar en la nueva página, eh, donde nos hemos asegurado de incluir todas las condiciones que creemos justas, para una relación sana entre CryptoFamily y los miembros. ¿vale? Eh, tenemos ahí mm, eh, condiciones puestas porque hay casos de personas o miembros que no han tenido un comportamiento correcto con nosotros, con nosotros me refiero, con la empresa. Y eh, para estas personas pues ofrecemos eh, la inversión y el 10% de ganancia eh, de vuelta, como ya el ticket para que salgan, sin tener opción de volver a ser miembros nunca más de CryptoFamily. Sí, yes. de Nebo ya nos dice que había rumores de que alguien de Croacia o de Serbia había recibido una invitación de email. Eso no es cierto. También se había dicho de que ese, ese email era falso. Tampoco es falso. Lo que Nemo nos dice es que por favor esperemos siempre las comunicaciones en el canal oficial tanto de CryptoFamily como de Family Token y que no nos apresuremos a hacer cosas sin tener las instrucciones. Vamos a estar comunicando siempre instrucciones claras que deberán seguir paso a paso para evitar cualquier confusión. Um, bueno, un um, momento, por favor. Vale. Eh, no va a haber preguntas y respuestas en este Zoom. Me va a ser un Zoom corto, solamente queremos informar uh, y bueno, pues, comunicarles de que lamentablemente va a haber un poco más de retraso por estas dos razones que Nemo ya nos ha explicado ya. La primera es que él quiere estar 100% seguro de que el contrato está auditado y comprobado por una tercera parte, que no hay ningún fallo ni ningún problema como el que podíamos haber tenido antes. Y la segunda es que eh, hace dos días ya que no podemos contactar eh, por teléfono con la persona encargada de este nuevo contrato. Eh, se han tenido que tomar medidas extraordinarias para conseguir que esta persona coja una llamada de teléfono. Se ha conseguido, han conseguido hablar con él y bueno, ya está trabajando. Eh, también eh, Nebosa nos promete que nunca más eh, va a permitir eh, que dependamos de, de esta manera de, de la voluntad de alguien de, de sacar el, el trabajo adelante. Um, que con todo el respeto hacia nosotros, eh, esta persona no puede eh, digamos, jugar con los nervios de 56.000 personas, lamentablemente eh, se ha dado así, Neboya es consciente de eso y nos promete que se va a asegurar en el futuro eh, de que nunca más dependamos de la voluntad eh, de una persona, o de la buena voluntad de una persona. Translate and then we introduce this special guest. <risa> bueno, ya nos dice de que no existe en este mundo, en este universo, una persona que quiera pagar más que él. Él está deseando pagar, ya no puede más con esta espera, eh, sinceramente nos lo dice. Um, que vamos a tener algo cuando esto suceda, algo tan increíble, tan grande, tan maravilloso, que vamos a cambiar el mundo. Eh, realmente vamos a cambiar el mundo y Neboya nos dice que el mundo existe desde hace más de 3.000 años que no vamos a poder cambiarlo en tan poquito tiempo que vamos a tener que esperar un poquito más pero vamos a tener algo maravilloso que va a cambiar el mundo Y ahora neboya quiere presentar a un invitado muy especial que tenemos en este Zoom con nosotros eh, Neboya nos comenta que uh, Iván bosco es quien ha tenido la reunión con eh, el equipo de informáticos y también con los inversores con el doctor Moya y David de Dubai, Serbia, eh, que él está agradecido porque han tenido estas reuniones en su idioma a la vez que en árabe y entonces han sido las cosas más fáciles, eh, que él cree que el equipo de informáticos tiene buenas intenciones, pero tiene el, uh, el sentimiento de que eh, igual quieren sabotear el proyecto. Vale, entonces él no quiere tener esta, esta, esta premonición, digamos, este sentimiento, y eh, por eso da esta opinión en público para eh, solicitar, por favor, eh, que el equipo de informáticos eh, se pongan más serios, que hagan el trabajo de forma más seria y profesional, y, um, y si sí, eso, que el, los informáticos básicamente tienen que terminar el trabajo y entregarlo eh, de una manera rápida y tal como se acordó. Uh, Nuevo ya uh, nos dice de que ha habido un malentendimiento en la comunicación, um, que nos pide uh, disculpas, que ha habido, digamos que hay dos equipos, ¿vale? Un equipo es una persona de apellido Khan, uh, que trabaja esta persona Can con Enre y ellos son el equipo de IT encargado del contrato, ¿vale? Luego está en la otra parte del equipo, en la que Samir, digamos, es la persona responsable y ellos son los que están encargados del front page de nuestra página web, de lo que nosotros vemos, digamos, del diseño. ¿vale? Y qué ocurre que hay como una especie de pelea entre estos dos equipos, porque el equipo de Enre y Can piensan que Samir no está lo suficientemente capacitado para hacer este trabajo, y entonces hay como una especie de, de guerra de, de poder ahí. no eh, Neboya nos cuenta de que estos dos equipos, Vienen recomendados a nosotros del doctor Muya que es una persona que se hizo socio de nosotros, y él fue el que trajo este equipo, y ese equipo no es cualquier equipo, Samir trabaja para el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, y el otro equipo trabaja para Tesla, es decir, que son personas que saben muy bien lo que están haciendo, y bueno, pues estos son los asuntos que ahora mismo están retrasando toda la parte técnica del, del proyecto. También nos dijo Neboya de que hay historias que no escuchemos historias que andan por ahí hablando de que Neboya está en Portugal, en Brasil o no sé dónde, en Marte. Neboya lo podemos ver que está en la misma sala de que ha estado durante meses en Dubai con ese uh, fondo igual siempre está allí trabajando para nosotros intentando resolver todos estos eh, malditos problemas. Okay. somos todos como rehenes de esta situación, pero lo que, que vamos a resolver ¿No? ahora son este tipo de problemas. Básicamente que una parte del equipo dice que terminó el trabajo, eh, luego la otra parte dice que no. Eh, Neboya cree que esta persona, EMRE, eh, nos está engañando y quiere sabotear el proyecto. Um, bueno, eh, nos dice Neboya que en Serbia ya eh, se aceptan y se van a aceptar eh, los Family Token para pagar el teléfono, la luz, eh, bueno, el agua, etcétera, etcétera. Incluso ya sabíamos para comprar apartamentos y demás. Y esto es lo que tenemos que intentar conseguir en cada país del mundo donde tenemos miembros presentes, eh, que tengamos eh, manera de llegar a, a hacer este tipo de acuerdos y contratos. que En cuanto consigamos esto, pues la liquidez ya no va a ser un problema, no importa la liquidez porque vamos a estar pagando directamente con nuestros Family Tokens. Y bueno, pues esto va a ser una oportunidad increíble para todos nosotros porque el Family Token, en, eh, subiendo de precio, pues cada vez podremos pagar más. Eh, facturas y más eh, cosas con los family tokens que vamos consiguiendo de CryptoFamily. Sí. Eh, entonces han ahora hablado eh, Iván con esta persona, Emre, que es turco, y eh, que antes dijo que estaba todo terminado. Eh, Irma confirmó de que no estaba todo terminado porque Irma, Josefa y otras personas tienen el multisignature del nuevo contrato. Ellos no recibieron ningún aviso de que estuviera lanzado, por lo tanto sabemos que no está lanzado. Esta persona antes había dicho que estaba todo terminado, ahora han hablado con él y ha dicho que está el 99% terminado, lo que es, no es todo. Entonces Nebosha dice que está mintiendo y neboya eh, confirma esta segunda vez otra mentira de esta persona. Eh, Nebosha encontró un error. En el contrato, uh, ya tenemos experiencia anterior de errores en los contratos y neboya no piensa lanzar este contrato hasta que no esté perfecto, sin ningún error, eh, porque no lo piensa hacer, lo lamenta mucho por las demoras, pero hasta que eso no esté 100% asegurado, no vamos a poder lanzar. No vamos a permitir errores. Sí. Yes, yeah. yeah, so translate Yes, okay. Um, just a minute, my notes. Okay, so uh, Neboya nos dice de que uh, tenemos que enfocarnos ahora en los próximos pasos. Nos dice que mañana a la una del mediodía, hora Dubái, es decir, a las 11, sí, a las 11 hora europea, eh, él va a saber ya con certeza cuándo vamos a tener terminado el contrato nuevo de Family Token y cuándo vamos a tener terminada la página web. Entonces eh, nos dice que a lo mejor los pagos ya pueden salir mañana, dependen de estas dos personas que terminen el trabajo, que como hemos dicho antes ya, falta un 1% o un paso que tienen que hacer. Entonces me, mañana vamos a saber toda esta información a la una, que estemos atentos a los canales oficiales, vamos a hacer un zoom a lo mejor mañana, a lo mejor pasado mañana, para poder eh, seguir informando y que se, se, nos centremos en el próximo paso que intentemos conseguir eh, eso eh, proveedores, empresas, asociaciones, organizaciones, eh, incluso instituciones gubernamentales que puedan aceptar el Family Token como forma de pago, eh, que esto va a cambiar absolutamente nuestras vidas, eh, entonces ya seríamos como nuestro propio banco central, con nuestras propias eh, reglas, y pues sería un... un vamos... Algo fantástico que podríamos conseguir todos. Eh, cualquier empresa, eh, proveedora de cualquier tipo de bienes o servicios que consigamos eh, como Family Token, ya Nebo ya lo ha dicho en otros Zooms, que le escribamos personalmente él con, con los datos de estas personas. Ok, thank ya. you.